Existen alrededor de 100 millones de personas con discapacidad y un 40% de ellas fueron afectadas durante la etapa prenatal o al momento de su nacimiento. Este porcentaje es mucho mayor si además de la deficiencia visible al nacer, se contabiliza el gran número de bebés que revelan su deficiencia después de algunos años. Las estadísticas nos hablan que una de cada cuatro personas en el mundo tienen una deficiencia en su desarrollo intelectual o emocional como consecuencia de escasos cuidados preconcepcionales, prenatales y en la primera infancia. Un bebé que ha sido cuidado en su etapa prenatal y primera infancia tiene las condiciones ideales para desarrollar al máximo su potencial en la juventud y vida adulta, así como para aportar al progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado postnatal hasta los primeros dos años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Para más información, visita nuestra página web www.prenatal.tv Buenas tardes con todos, eh, gracias por seguirnos, estamos en nuestro quinto, en nuestro sexto Facebook Live. Eh, eh, agradecerles muchísimo por seguirnos en cada uno de estos encuentros que hemos tenido y donde vamos tropando diferentes temáticas que abordamos dentro del programa prenatal. Para recordarles, mi nombre es Sebastián Salgado, yo soy gerente de proyectos eh, de la Fundación DEVAL, estoy en la oficina internacional en Quito, Ecuador. Nosotros somos una fundación que trabaja... En cuatro países tenemos la oficina internacional aquí en Ecuador, eh, en Quito y tenemos de ahí también oficinas donde se implementa el programa prenatal eh, en prevención de enfermedades y deficiencias en Ecuador, en Bolivia, en Honduras y en El Salvador. Estamos muy contentos de tener ahora un nuevo Facebook Live. El último, si ustedes nos acompañaron, hablamos de salud sexual y reproductiva y hablamos de violencia con una experta desde Bolivia, eh, Gaby Kishpe, en ese momento. El día de hoy vamos a dar a otro giro y vamos a un poco a cerrar este mes de la lactancia materna. Yo sé que es la semana de la lactancia materna, pero nosotros como fundación hemos querido ampliar su alcance, hemos querido que sea el mes de la lactancia materna. Todo este mes nosotros en redes sociales y en todos nuestros medios hemos estado difundiendo mensajes sobre la importancia de mantener la lactancia materna más ahora eh, que tenemos esta situación en el contexto del COVID-19. Eh, gracias a esto es que nosotros también hemos dado eh, una un, un, un mayor eh, importancia a que podamos continuar la lactancia materna y también por ello nosotros el día de hoy vamos a tener una experta que nos va a hablar sobre el tema, eh, vale la pena indicar que nosotros, dentro de nuestro programa de formación, abordamos el tema de lactancia materna en el módulo 7, eh, módulo 7 que nosotros le denominamos eh, eh, Dar amor. Eh, dentro del, del, del eh, eh, módulo Dar amor, eh, que corresponde justamente a la etapa postnatal, a los primeros años de vida, nosotros abordamos el tema de lactancia materna. ¿ya? Así que el día de hoy. Eh, vamos a, a, a topar este tema con una experta. Eh, por supuesto, tiene que ser una mujer y además de eso una doctora. Eh, brevemente voy a presentar, en este caso es la doctora Mariela Maradiaga. Ella es doctora en medicina y cirugía y es especialista en pediatría y asesora en lactancia materna. Entonces vamos a tener una, aquí una excelente panelista que tiene eh, una amplia trayectoria que ha trabajado con nosotros también dentro del programa, que ha recibido nuestro programa, entonces tiene también nuestros enfoques. Y que, por supuesto, tiene una gran experiencia de trabajar directamente con las madres, ¿no? Que creo que esa es la, esa es la clave. Y, y, y, y lo importante que de tener, tal vez, los dos sombreros, me atrevo a decir, Mariela, de ser mujer, también ser doctora, y de poder atender esos casos y de tratar, dar consejería con las, con las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en este caso, vamos a hablar, primero conceptualmente sobre el tema, vamos a emitir algunos eh, conceptos y demás, y luego también vamos a ir a la práctica, creo que ahí Mariela nos tiene preparado algo también para eh, ver las técnicas y las prácticas en, con respecto a lactancia materna, que creo que eh, muchas de las mujeres y hombres que nos están siguiendo van a querer saberlo ahora que estamos en el confinamiento y que creo que este es el medio idóneo justo para poder transmitir estos mensajes, ¿no Mariela? ¿Qué te parece? Te doy la palabra. Gracias, un gusto, un saludo a todos desde el ombliguito de Centroamérica, aquí desde Honduras, transmitiéndoles pues en realidad un poquito de los conocimientos que gracias a Dios hemos podido adquirir en todo este tiempo, ¿verdad? La Fundación prenatal me ha ayudado bastante desde los inicios de mi carrera y especialmente a profundizar lo que es esta campaña especialmente de prevención de discapacidades actualmente pues tocando lo que es la lactancia materna con el fin de que todos ustedes el día de hoy se salgan sin barreras, sin mitos sobre este tema. Sebastián. Genial, ahora vamos a empezar un poco una conversación. Eh, la idea es que un poco vayamos viendo. Nosotros hemos eh, preparado un, un, un, un pequeño eh, guión, un pequeño guía donde nosotros vamos a, a poder conversar sobre el tema. Vamos a tomar unos 15 minutos más o menos sobre esto y luego vamos a escuchar también sus preguntas. Así que les pido que se queden acá, que escuchen a la doctora y que también van a tener el chance de ustedes hacer las preguntas de todos los países de donde ustedes nos están siguiendo. Entonces, yo, eh, Mariela, eh, me atrevo a, a preguntarte desde un inicio... ¿Cuáles son las importancias y cuáles son la, las características de la, de la leche humana? ¿Qué hablamos? ¿Qué, qué características específicas tiene la leche humana? Bueno, en realidad hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué no le doy lechita de vaca o lechita de cabra a mi bebé? Pues como su nombre lo dice, es leche humana, es directamente y exclusivamente para lo que son los humanos. El cuerpo está desarrollado con el fin de que cada madre esté apta para dar su leche a cada uno de sus recién nacidos. La lactancia materna es sumamente importante, nos trae N cantidad de beneficios, la composición de la lactancia o, sea, o de la leche humana usualmente es el 88% de agua, también está acompañada de carbohidratos, proteínas y diferentes nutrientes y micronutrientes que nos ayudan, así como eh, es parte de la flora eh, bacteriana que nos va a ayudar a este recién nacido para la prevención de lo que son algunas enfermedades gastrointestinales. Es necesario que se sepa que la leche materna es el alimento ideal o idóneo para todos los recién nacidos. Es saludable, es biológico, es gratuito y tiene toda la cantidad de micronutrientes que se necesitan especialmente durante este periodo. Ahora pues es importante aclarar también que la madre va a tener múltiples beneficios al decidir y tomar el reto de la lactancia materna exclusiva. La madre va a tener una disminución en el riesgo del cáncer de mama, del cáncer de ovario, de osteoporosis, asimismo va a aumentar el apego y la relación de ella con su bebé. Ahora, con respecto al bebito, entre los beneficios más prontos que tenemos, va a ser un aumento en el desarrollo neurológico, creando así niños más inteligentes. Hay múltiples estudios que nos mencionan que el coeficiente intelectual es un poquito mayor en los niños que son alimentados netamente con lactancia materna. Asimismo, no, nos ayuda a fortalecer el sistema inmune de estos gordos. Este sistema inmune lo que hace es la primera barrera de defensa o de protección para nuestros bebés, aumentando la de una manera considerable en relación a los niños que son alimentados con fórmulas lácteas otra cosa nos previene de enfermedades agudas entre ellas las más frecuentes en las que más tenemos las mamás que son las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales o digestivas ahora eh, también nos previene de algunas enfermedades a largo plazo como ser la diabetes mellitus asma, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares. Entonces, los beneficios no solo los vamos a ver en el momento en el que el bebé está dentro de sus primeros meses, sino que los vamos a ver también a largo plazo. Es por eso que esta lactancia es sumamente importante. Hay personas que decimos, vaya, la, la lactancia es una vacuna diaria, porque la inmunización que se le da a este bebé por cada toma es Sumamente grande. Está llena de inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina A, que no la podemos sacar de otros lados. Usualmente está en este tipo de secreciones como es la lactancia materna. Las fórmulas lácteas en su mayoría tratan de parecerse a la lactancia materna. Sin embargo, la madre... Y, eh, bueno, en realidad Dios es tan grande que ha hecho el binomio madre-hijo de una manera tan perfecta en la cual la madre sabe las necesidades de su bebé de acuerdo a la edad. Entonces, a medida el bebito va creciendo, estos componentes maternos en la leche se van aumentando según los requerimientos que este tenga. Entonces, hay mamás que dicen, no, ya a cierta edad, ya mi bebito pues va a requerir otras cosas. Sí, sí idealmente eso lo vamos a determinar nosotros en la consulta pediátrica, cuando venimos y decimos si hay algún déficit de algún micronutriente o algo, pero idealmente los niños alimentados con lactancia materna exclusiva son niños de que los déficits vienen siendo casi nulos. Y en realidad, como lo decían al eh, inicio de la charla, yo soy muy triste por muchas cosas de la pandemia, ¿verdad? Pero muy alegre de que este confinamiento haya traído un mayor compromiso a las madres, lo veo en mi consulta diariamente, cómo hay más madres que se están interesando en la lactancia materna, en esa relación con sus bebés, entonces le estamos diciendo, hostia, sí la lactancia materna exclusiva. Genial, Mariela. Y ahora, ¿cuánto tiempo es específicamente lo que se debe mantener esta lactancia exclusiva? Porque tú hablabas de que tal vez luego pasan los, el tiempo y, y, y quizás los eh, lo, lo, papá y mamá dicen bueno ya tienen que tener otro alimento también porque el niño necesita crecer y solo de solo de leche no va no va a poder eh, alimentarse entonces cómo, cómo funciona esto? Ok. En primer lugar, hay que definir lo que es una lactancia materna exclusiva. ¿A qué me refiero? Solo leche del pecho de la madre. Y lo único extra a esto son los medicamentos o el suerito en el caso que lo llegase a necesitar por alguna enfermedad. Ningún sucedáneo de la leche materna. Eso es lactancia materna exclusiva. La OMS y todos los pediatras sugerimos la lactancia materna exclusiva mínimo seis meses. Ahora... Eh, ya a los seis meses, pues nosotros venimos y empezamos a complementar con algo llamado alimentación complementaria, lo cual se va haciendo e, e individualizando debido a cada niño, porque hay que tomar en cuenta antecedentes familiares, antecedentes del niño para decidir cómo vamos a iniciar esta lactancia, no, esta alimentación complementaria, ¿verdad? Sin embargo, yo no les estoy diciendo que cuando inicia esta alimentación complementaria terminamos el trabajo de la lactancia materna. Hay mamás que dicen, bueno, entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hay una sugerencia, porque no se los estamos imponiendo. Es una sugerencia en la cual nosotros decimos, échele ganas y dele hasta los dos años de edad. Ya. Sin embargo, hay mamitas de que se preocupan porque los bebés son personas independientes. Las mamitas queremos tener un control, sobre todo, de decir, no, yo lo voy a destetar a tal edad. Y a veces los bebés, ellos toman la decisión y ellos hacen un destete natural a una edad quizás antes a la que nosotros queremos, ¿verdad? Hay niños que los dejan a los 12 meses, a los 18 meses. Lo ideal es que mientras nosotros podamos, si el niño nos lo permita, podamos extender este periodo de lactancia como mínimo hasta los dos años. Perfecto. Oye, ¿y qué relación hay esto es de tema del tema de la lactancia y el apego? no? Nosotros tenemos en el programa prenatal, eh, tenemos en el módulo 7, el tema de apego y tenemos, eh, eh, o sea, justamente se relaciona apego y lactancia. Para que todos nos escuchen, ¿qué relación existe ahí? O sea, ¿por qué hablamos de apego? ¿Por qué hablamos de dar amor cuando hablamos de lactancia materna? Si aparentemente estamos hablando de nutrir el, el, al bebé y ya. Ok, el primer paso para la lactancia materna exclusiva es el apego empieza con el contacto piel a piel que se tiene en el momento del nacimiento. Hablamos de un parto humanizado. Hablamos de un nacimiento en el cual pueda ser bastante inclusivo para la madre, padre y el bebé. Entonces, Aquí es cuando entra esta palabra tan maravillosa que llamamos apego y contacto piel a piel. No me refiero a agarrar al bebé y colocarlo en la mejilla de la mamá y contacto mejilla a mejilla. Este no es apego. Apego me refiero a colocar al recién nacido en el momento de su nacimiento, idealmente, ya sea un apego precoz en los primeros 30 minutos o un apego en, en el cual se dé durante las primeras 24 horas de vida, en el cual el bebé sin ningún tipo de ropa, se pegue al pecho materno, sin ningún tipo de ropa, que exista este contacto piel a piel entre la piel del recién nacido y la piel de la madre, con el fin de aumentar el vínculo de estos, ayudando así a la producción de hormonas, entre ellas la hermosa hormona del amor llamada la oxitocina, que la oxitocina tiene una función sumamente importante en, en la mamá, una le va a ayudar a contraer ese útero para volver a su normalidad, pero la más importante para nosotros en este momento es que va a ayudar a la eyección de la leche. Entonces, esta sensación de apego es la que va a encaminar el inicio de la lactancia materna. Por eso es tan importante. O sea, también incluso tú le relacionarías el tema de lactancia, por ejemplo, y la prevención de la depresión postparto, por ejemplo, tú crees Exacto. que ahí, ¿cuál? o sea, de alguna manera la lactancia va a ayudar a la, a la madre a llevar esa etapa también. Hace de que la madre entra en un periodo de estimulación y como le decía, la gran hormona del amor, hace ese apego y ese, ese amor natural que hay entre la madre y el bebito? Entonces, eso hace que disminuya la depresión posparto y aumente la relación mamá-hijo. e hija. Buenísimo. Ahora, hablando de la protección y de la inmunización, tú mencionabas antes el, el tema de protección e inmunización gracias a la, a la lactancia materna. ¿Qué tipo de protección e inmunización te da? ¿Te protege frente al COVID o no? ¿Qué, ¿Cómo es este, este tema que ahora tanto se ha hablado sobre el COVID y dar o no dar, eh, eh, de lactar, bueno, en caso de que la madre esté contagiada o el bebé esté contagiado, yo he escuchado mucho sobre las medidas de bioseguridad y demás, pero ¿cuál es tu criterio con respecto a esta situación tan imprevista y tan, eh, creo que, importante ahora que tenemos muchas eh, madres, que nos están, madres y padres que nos están viendo? Porque yo creo que acá también es siempre bueno involucrarle al, al hombre, ¿no? En, en, en, en también dar el apoyo y todo la, la, la, eh, eh, digamos el soporte y también emocional a la, a la madre que, que está dando lactar ¿no? Ok, bueno hablando en sí de lo que es eh, esta relación entre el COVID y la lactancia materna algo súper sonado algo con muchas dudas entre las madres déjenme aclararle algo como madre como doctora como asesora de lactancia materna, como monitora prenatal, eh, mi respuesta va a ser siempre sí. Sí a la lactancia materna, sí a la lactancia materna aún con las enfermedades. Ahora, en particular, con el COVID-19, lo que tenemos que hacer es siempre tomar las medidas para hacer una lactancia segura. ¿A qué me refiero con esto? Una va a depender también de eh, la fase en la que la madre esté con respecto. a Así ah, si está, está en una enfermedad leve, moderada, severa, ¿verdad? Obviamente, si está en la parte severa, lastimosamente vamos a tener que dejarlo para un momento. Sin embargo, la, la mayoría de las madres usualmente pues tienen esta enfermedad leve a moderada, por lo cual pues podemos optar por pasarle esta inmunidad. Inmunidad me refiero a aumentar el sistema inmune de nuestro bebé, Dándole la lactancia materna. Entonces, ¿qué debe hacer la madre? Debe tomar todas las medidas adecuadas para la prevención de esta enfermedad, entre ellas el lavado o higiene de manos, que se debe hacer con todas las medidas adecuadas durante el tiempo aproximado de 20 segundos, en el cual, pues, la madre pueda eh, sacar todo lo que son los microorganismos de sus manos. Otra cosa, si la madre es positiva por COVID-19, puede utilizar su mascarilla. Entonces, se coloca su mascarilla para dar la lactancia o puede colocarse un instrumento como esto que es una careta en la cual, pues, eh, disminuye el riesgo de contacto de las gotitas de saliva de ella hacia su bebé. Muy difícilmente usted va a tener el distanciamiento de dos metros con su bebé por la mama, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tome las medidas de colocarse la mascarilla, colocarse una careta y el lavado de manos. Hay madres que me dicen, ¿y me tengo que lavar el seno materno, doctora? Bueno, idealmente el seno materno ya está limpio cuando usted hizo su baño diario, no debería eh, hacer ningún lavado extra aún teniendo la enfermedad ¿verdad? sino que lo que debe hacer es que si usted tosió directamente en el seno materno ahí sí haga una higiene de lo contrario tranquila con su material, también. Sí, sí lave los utensilios que vaya a utilizar si a un caso hace extracción de la leche y otra preguntita que me hacen por ahí co con respecto al COVID-19 y la lactancia es que si el bebito puede dormir en la misma habitación Idealmente, si lo hace en la misma habitación que usted, trate de tomar ayuda de su pareja, que en este caso, pues, idealmente, pues, no esté infectada, ¿verdad? No. Y usted pueda tener eh, una distancia entre usted y su bebé aproximadamente de 1.5 a 2 metros al momento de dormir, ya que aquí usted no va a tener puesta la mascarilla. Y, eh, idealmente, después de 10 días del de inicio de los síntomas, entonces ya pudiesen estar un poquito más cerca. Eso sí, sin tener fiebre ni nada, ni ninguno de los síntomas. Eh, siempre les sugiero que consulte a su médico pediatra debido a que hay muchos casos individualizados y hasta el día de hoy, pues, no se ha demostrado una transmisión eh, de el coronavirus por medio de la lactancia, así que por ahí podemos estar claro. tranquilos, más que todo el contacto, tengamos las precauciones y lo podemos hacer. Además, los beneficios superan a los riesgos, ¿no? Eso es, siempre riesgos. es lo que es importante eh, dejar en claro. Tienes, te cuento bastante, estoy, perdón, al mismo tiempo estoy viendo aquí los mensajes, hay eh, ya 74 mensajes, hay gente de, que nos está viendo desde Nicaragua, desde Honduras, eh, veo desde Bolivia, desde Ecuador, Así que estamos teniendo una excelente una excelente acogida. Eso es súper eso es bueno porque nos permite justamente transmitir estos mensajes de prevención. Eh, ahora, con respecto al tema, alguien nos pregunta, no, bueno, luego al final vamos a ir a las preguntas, de gana me voy a adelantar. Pero yo eh, no sé si quisieras agregar algo antes de ir a los mitos. Eh, porque sí. sí, dime. Algo brevesito. Sí. Eh... En realidad hay muchas personas que piensan que este es un tema bastante trillado, lo que es la lactancia materna exclusiva. En realidad los invito a que ahorita se conecten, vayan pensando en todas sus preguntitas porque ya vamos a empezar a romper las barreras. Genial, genial. Entonces Yo, yo ahorita sí vamos directo al, al tema que nos, a, digamos, a la modalidad que nos convoca ahorita, decíamos sin mitos, entonces vamos a ver esos mitos y a ir derrumbando esos mitos eh, con Gracias a, a, a la ayuda de la doctora Maradiaga. Pues bueno, vamos a ver. El primer mito que está aquí es no produzco suficiente leche. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, me imagino si no produzco suficiente leche, pues tengo que irme a la fórmula. En realidad esta es una de las preguntas más frecuentes, por eso quise dejarla así como de primero, porque es lo que me da más impacto a las mamás, vienen y ellas dicen, es la primera duda que tienen, yo siento doctora que no produzco suficiente leche, hay muchas personas que dicen, bueno quizás se deba a que no estoy comiendo bien, a que no estoy tomando suficientes líquidos y en realidad va un poquito más allá. A mayor estimulación hay mayor producción. ¿Quién estimula? El bebé. Entonces, a medida usted se coloque o se pegue más su bebé al seno materno, va a aumentar esta producción. Hay una regulación hormonal, es cierto, en la cual hay tres hormonas importantes. La primera hormona es la prolactina, que está aquí arriba. Y esa prolactina viene y lo que hace es producir la leche, entonces, esa prolatina tiene sus picos según el ciclo circadiano y más que todo en horas de la noche o de la madrugada aumenta sus picos. Es por eso que a veces podemos amanecer con las mamas muy engorditadas de tanta leche materna. Ahora, esa no funciona sola. Hay una que se llama la hormona inhibidora de la lactancia, que lo que hace es que cuando ya se produjo suficiente leche, le dice a la prolactina, ¡hey tranquila, ya no necesito más leche! Entonces se entiende que pare esta producción. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se paró esta producción y hay suficiente? Viene la hermosa hormona del amor o la oxitocina, la cual es estimulada por la succión de su bebé y hace la eyección de la leche. Entonces, el estímulo de su bebé es el que hace de que se empiece a inyectar o a sacar esta leche. Si su bebé succiona más veces al día, más producción va a tener. Hay mamás que me dicen, es que yo creo que produzco poco y solo se pegan el niño en horas de la noche. En el día no se lo pegan. Entonces dicen, es que en el día casi no produzco. En el día, idealmente, el niño es cuando debe succionar más tiempo el seno materno, especialmente los primeros tres meses, para que la demanda sea suficiente con la producción ¿Sí? Esto debe ir bastante equilibrado. Entonces, las mamitas, las invito, en la mayoría de los casos, no es que tú estás produciendo poca leche. La mayoría de los casos es que no nos estamos pegando lo suficiente a nuestro bebé o estamos tomando un mal agarre de nuestro bebé. Y eh, o lo estamos haciendo de una mala manera, que más adelantito hablaremos de las formas para hacerlo. Vamos a más mitos que tenemos, algunos. Acá hay otro que justo está relacionado con lo que tú decías al inicio, y que eh, me parece que es muy muy pertinente, justo este tema de debo controlar cada toma, o debo un poco, no sé si, si estoy en lo correcto, eh, Mariela, debo controlar cada toma, o tengo que controlar a mi hijo cuánto eh, cuánto, eh, cuánto él se alimenta, ¿no? del, del seno materno. No sé cómo, cómo ves cómo es este mito. Pues qué te cuento, te lo voy a romper primero como madre. Las ya, madres somos súper controladoras y queremos tener todo bajo control. Y queremos decir, bueno, está comiendo tanto GML, tantas oncitas al tanto tiempo y así va a crecer bien. En realidad, esto es un proceso tan natural que, de, que debemos dejar esto atrás y dejar de ser controladoras y hacerlo sumamente natural. Yo no sé si ustedes han escuchado las dichosas o famosas ocho tomas al día o darle cada tres horas. Esto sí. tiene bastante relación con lo que es el vaciado gástrico del recién nacido. Usualmente esa pancita. Se, se vacía en una hora y media a dos horas. Entonces es el tiempo en el cual esa pancita ya necesita volverse a llenar. Entonces, los pediatras a veces decimos: Ay, es que se tiene que alimentar cada tres horas. Y eso no va de acuerdo con, con, nuestra, con nuestro lema de lactancia materna libre de demanda. ¿no? A, libre demanda ¿no? claro. a lo que nosotros nos referimos muchas veces y si no nos sabemos explicar, es que decimos de que hay como un mínimo para que nuestro bebé no nos entre en hipoglicemia, o sea, de que se le baje el azúcar. Entonces las mamitas tienen que estar, como quien dice aquí en Honduras, ojo al Cristo, de ver que eh, su bebé como mínimo esté tomando las 8 tomas al día. Pero cuando es lactancia materna exclusiva, hay momentos que toman mucho más y como esa libre demanda está súper bien. No necesita usted controlar cuánto tiempo está mamando en cada mamá, que a veces, bueno, a mí me pasó como madre en mi pregunta con el pediatra. Bueno, y fíjese que ¿cuánto tiempo le debo dar de cada seno materno? Y el pediatra me quedó viendo como, no, ¿verdad? <ríe> es porque <ríe> en realidad... Queremos controlar todo y el niño es el que va a saber en qué momento ya vació un seno materno para poder pasarse al siguiente seno materno. A veces las madres decimos, ay, es que esta mamá la tengo muy cargada y de la nada eh, ya le están vaciando y quieren que vaya la otra mamá y el bebé se quedó dormido. Entonces, en realidad, para él ya llegó su tiempo de saciedad, en la cual usted ya no le puede ofrecer más seno materno en ese momento. Lo okay. que usted puede hacer es darle la siguiente toma del siguiente seno o tratar de ordeñar y agregar a su banquito de leche eh, la leche del otro seno materno oh, perfecto. Entonces, hay tiempos para hacerlo no no hay tiempos lactancia materna libre demanda cuando su bebé la solicite si su bebé está creciendo bien está evacuando lo suficiente o sea haciendo cupú lo suficiente que mamá dicen ay es que solo hace una vez tranquila es normal es que hace día de por medio tranquila es normal es que hace ocho veces al día todas las veces que come tranquila es normal el bebé puede evacuar tantas veces al día, él desee, desde una hasta ocho a nueve veces y es normal. Él puede hacer cuantas veces coma. Ahora, usted debe fijarse que esté orinando lo suficiente, o sea, descartando alrededor de 6 a 8 pañales, especialmente en la etapa de recién nacido. Si eso es así, su bebé está lo suficientemente hidratado. Si sí, con su pediatra en la cita nosotros determinamos que está creciendo adecuadamente, tranquila mamita, aunque usted no vea salir el chorro de leche, está produciendo la suficiente leche para alimentar a su bebé a libre demanda. Buenísimo. Ahora el otro mito, vamos enseguida. Eh, hablan del de tema del dolor, ¿no? O sea, si, eh, dar de lactar duele, entonces, preferible evito? Bueno, hay mamás que tienen miedo. Le, le, le tenemos miedo a todo lo nuevo. Este es un reto, yo siempre la felicito cuando aceptan tomarlo, y no solo a las mamás, sino que a los padres, a toda la familia, porque este es un momento sumamente familiar y es una labor bastante importante. El miedo de la madre con respecto a que me va a doler, se me va a agrietar el pezón o no me lo va a poder agarrar bien, o cómo sé si lo estoy haciendo bien. Va bastante relacionado a lo que es el agarre, la colocación y la posición. Entonces, para eso, tengo una amiga invitada que se llama Lili. Y tenemos a la mamá de Lili. Y ellas dos nos van a mostrar cómo es esto del agarre, la posición... Y la transferencia de la leche para saber si lo estamos haciendo Listo. Bien. Te vamos a poner solamente en, a ti en pantalla grande porque para que se pueda ver mejor. Kevin, pon. Okay. Bueno, entonces empezamos. Es, ella es la mamá de Lili y aquí está Lili. Entonces la mamá es un poco preocupada para ver si está haciendo bien las cosas. Entonces, sabemos que todas las madres eh, anatómicamente son diferentes. Hay unas con senos más grandes, otras con senos más pequeños. Sin embargo, esto no va a alterar de ninguna forma la producción de la leche. Ahora, decimos, bueno, ¿cómo me voy a colocar? Entonces, este es el seno materno de la mamá de niño. Pensemos en que este seno materno puede ser un poquito grande. Y dice, bueno, ¿cómo lo voy a agarrar? Hay una posición en C, hay una posición en U, y cualquiera de estas, ustedes la pueden utilizar. Incluso hay mamás que utilizan la posición internazal o aquí arribita. Esto nos va a ayudar mucho a contener lo que es el seno materno, especialmente a las madres con senos un poquito grandes. Entonces, viene algo que llamamos posición y postura. La postura es mi ubicación. Yo siempre le digo a la mamá, usted debe estar tranquila y cómoda para poder iniciar la lactancia. Somos muchas veces tan bondadosas que queremos que nuestro bebé sea la única persona cómoda y al hacer esto nos altera nuestra espalda y nuestra comodidad y al final nos rendimos de la lactancia porque no estamos preparadas para ello y nos cansamos. Entonces, su postura es sumamente importante. Yo estoy cómoda, muy erguida. Entonces, eh, en el consultorio siempre le digo a la mamá, muéstreme cómo está cómoda. Entonces, siéntese, colóquese cómoda que sea algo sumamente natural, coloque su seno materno y posteriormente acerque a su bebé. Y vamos a la posición de Lili. Entonces, con respecto a la posición de Lili, ella puede optar por la posición natural en la cual Lili va a descansar en mi antebrazo con su cabeza colocada en mi antebrazo. Recuerden que todavía no tiene sostén cefálico hasta los dos meses, así que hay que tener mucho cuidado. Y yo acerco a Lili hacia mi seno materno. No le acerco la cabeza así, le acerco su cuerpo. Entonces, acerco a Lili de manera de que el pezón esté dirigido hacia la nariz de Lili. En el cual, repito, para las madres con senos grandes se pueden ubicar con lo que es una C y acercar el pezón. De esta manera viene Lili, hace un agarre. ¿Cómo saber si este agarre está bien hecho? Entonces, agarra con su labio superior, lo que es la areola, con su labio inferior, la parte de abajo. Entonces, vamos a ver de qué se queda como prensada o agarrada a lo que es el seno materno. Hay otras características. El mentón usualmente está pegado al seno materno y lo deprime un poco. Y la cabecita debe estar un poquito inclinada para afuera. Casualmente, hoy tuve una mamá que tenía muchos problemas Tenía senos un poquito grandes y lo que hacía ella era pegarle la cabeza a su bebito y su bebé no podía tragar porque la flexionaba demasiado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre tratar que la cabeza quede guindando un poquito, ¿sí? Para que por cuestión de gravedad pase la leche materna hacia el estómago de nuestros bebés. ¿Qué otra cosa debo ver en Lili? Sus cachetes. Sus cachetes se empiezan a inflar un poquito cuando está... Eh, ocurriendo lo que es la transferencia de la leche. Entonces, no deben estar hundidos, sino que se ponen un poquito hinchaditos. Y vamos a ver cómo traga. Y vamos a escuchar el sonido de cuando empieza a deglutir. A veces la vamos a ver un poquito incómoda porque a veces quizás la leche no está solo ahí como en el pepe que usted le pone y hace la leche. A veces tienen que hacer un poquito de esfuerzo para empezar a sacarla. Recuerden, el estímulo para la producción de leche es la succión de su bebé. Entonces, a medida Lili se está sintiendo cómoda, ella empieza a succionar y con esa posición estamos muy tranquilas. Hay mamás que me dicen, doctora, y no existe otra posición, viera que yo no me siento cómoda. Si ¿Sí las hay, hay una bastante recomendada para las mamitas con pezón plano o las mamitas con senos muy grandes de que se les inguquita esta área externa que está acá, en las cuales no vacía al eh, el bebé, al tomarla. Entonces, hay una hermosa posición que se llama la posición de rugby, en la cual sujeto la cabeza de Lili y sus pies van quedando hacia mi espalda. Y sujeto a Lili, siempre apuntando el pezón hacia la nariz y dándole el seno materno. Ahora, esta es una posición que puede ser bastante cómoda para algunas mamás, incómoda para otras. Hay otras de que solo se acuesta. Y se coloca Lily Lili de una manera de que queda acostada sobre la madre y abraza el seno materno. En lo personal, cuando yo le pido a las mamás en el consultorio que me enseñen cómo lactan, le digo que agarren un bracito de su bebé y le coloquen el seno materno y el otro le abrace por la parte de atrás. Eso aumenta la, la sensación de pertenencia del seno materno. Entonces, Lili está creyendo que es solo de ella. Y aumenta el agarre, hace un mejor agarre mientras ella esté más cómoda, ¿sí? Entonces, esto es un buen agarre, una buena transferencia de leche y una buena posición. Hay otras técnicas, sin embargo, me voy a limitar pues, a esas que son las más comunes porque si no nos vamos a extender demasiado. Gracias. gracias, gracias, eh, no, gracias por tu explicación. Y acá viene otro también, ahora que, por supuesto, eh, cada vez hay más situaciones en las que las madres tienen que ir al trabajo. Ahora, bueno, en esta situación estamos a veces en el confinamiento, pero es importante, súper importante, eh, Mariela, saber qué es lo que deben hacer las mamás cuando eh, tienen el tema del trabajo. O sea que tienen que ir a su trabajo, o sea que están trabajando desde la casa. ¿Se debe en este caso usar más bien una fórmula? Porque realmente, eh, dado que en, en, en el espacio laboral quizás la, la madre no está tan cómoda como para dar, del, o no tiene un espacio muchas veces, no tiene el tiempo. Entonces, ¿cómo ves tú ahí el tema de la lactancia? ¿Se debe interrumpir? ¿Se debe ir a una fórmula en vez de, de, de tener el tema de la lactancia? Eh, ¿Cómo lo ves ahí en el tema del trabajo? Bueno, es un tema bastante complicado y va a depender mucho de cada situación materna, ¿verdad? En lo personal te lo digo como madre trabajadora de que es posible. Es posible en el sentido de que se puede dar nuestra propia leche sin necesidad de estar presente a todo momento. Entonces aquí es lo que llamamos el banco de leche casero. Entonces hay mamás que dicen, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Será muy complicado, ocuparé mucho dinero. En realidad no. Existen lo que son los extractores. Hay extractores manuales, hay extractores eléctricos o incluso tú lo puedes hacer de la forma más natural posible utilizando solo tus manitas. Con tus manitas muy limpias. ¿Cuándo debemos empezar a crear un banco de leche? Usualmente, si sabemos que vamos a iniciar nuestro trabajo, aproximadamente una semana y media, dos semanas antes de este proceso, deberías hacerlo. Idealmente, se debe hacer los primeros tres meses, ya que la producción y la demanda todavía no está tan ajustada. Entonces, aquí es cuando eh, hay mayor producción. Eh, ¿A qué hora de la mañana? Me preguntan algunas mamás o a qué hora del día. Yo les sugiero, la verdad, las horas de la mañana que su pecho está más cargado, en el cual, pues, va a ser mucho más fácil la extracción de leche. Hay mamitas que lo hacen en horas de la madrugada aprovechando los picos altos de la prolactina. Las admiro, la verdad, sinceramente, por levantarse a esa hora a tener todos los cuidados y ordeñarse para su banco de leche. Claro, como te digo, eso va a depender de cada situación de la madre porque va a depender de sus horarios de trabajo y del momento en el cual ella se sienta cómoda. Pero eso sí, es posible hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hago? En el caso de que no tuviese un extractor, y yo lo quiero hacer de la forma más manual, lo, lo, lo que debo utilizar son mis manos bien limpias, en las cuales agarro mi seno materno y desde arriba dreno cada uno de los conductos en dirección a lo que es el pezón. Entonces empiezo a drenar desde la cara interna, si es posible, y drenamos la parte inferior. Drenamos aquí la parte externa, que es a donde a veces se suele eh, acumular bastante leche. Si se fijan, yo estoy haciendo presión con un dedo, lo puedo hacer con dos dedos también. Cuando está muy emburguitada la mama, pueden utilizar eh, un poquito de un paño tibio y colocarlo antes y después ayuda a hacer bastante este masaje. ¿Qué recipiente vamos a utilizar? Deben ser recipientes especiales para alimentos. No utilizar los recipientes que se utilizan para muestras de orina o para transportes de, de otras sustancias. ¿Por qué? Porque a veces estos traen algunos componentes que no son compatibles con el almacenamiento de alimentos. Y recuerden que esta leche nosotros la vamos a almacenar. Entonces, estos pueden ser el mismo pepito o pueden ser eh, plásticos con tapaderas herméticas de plástico Prefiero que sean de plástico a que sean de metal porque las de metal en algún punto se pueden oxidar y hay que estar bien pendientes de cuando ya se estén oxidando que hay que cambiarlas, ¿verdad? O pueden utilizarlo en las bolsitas de lactancia. Estas bolsitas de lactancia son de uso único, son sumamente económicas, la verdad vienen un montón. Lo que sí me gusta de ellas es que uh, eh, es, existe el espacio en el cual usted puede colocar la fecha y la hora. En la cual usted lo hizo Utilice bote, utilice bolsa Usted tiene que colocar la fecha y la hora En el cual ocurrió la extracción Por ejemplo, si usted empezó a las 8 de la mañana Y solo hizo una oncita Y quiso seguir a las 11, hizo otra oncita Y siguió a las 12 Hizo otra oncita y quiere guardarla No, no va a poner la última hora Usted va a poner la hora en la cual Hizo la primera extracción Posterior a esto decimos Bueno, ¿y cómo lo vamos a almacenar? Cuando nosotros cocinamos, usualmente lo que está calientito, lo dejamos un poquito al ambiente antes de meterlo a la refri, ¿no? Pero no es el caso de la lactancia. Cuando usted tiene esta leche, usted la puede meter inmediatamente a su congelador y no va a tener ningún problema. Claro, siempre su depósito previamente rotulado. Si su eh, congelador está lejos o so, o de la refrigeradora, o sea que es una refri con dos compuertas, entonces le puede durar aproximadamente seis meses, hasta un año, dice alguna bibliografía, ¿verdad? O sea, para que miren lo, lo hermosa que es la lactancia, lo hermosa que es la leche humana, que puede durar hasta tanto tiempo conservándose adecuadamente. Ahora, si lo hacemos en uno que está ya abajo compartido con la refri, pues en realidad... Eh, se dice que son aproximadamente tres meses y teniendo el cuidado de hacerlo o almacenarla en la parte posterior, nunca en las puertas por la inestabilidad de la temperatura. Otra okay. cosa, si usted okay. la deja a temperatura ambiente, lo ideal es que se consuma dentro de las primeras cuatro a 6 horas, porque si no aumenta la, la posibilidad de que crezcan aquí cualquier microorganismo y su bebito se puede enfermar. Ahora, si yo digo no, la voy a dejar en el, en el freezer, en la parte de abajo de la refri, en la cual pues eh, se la voy a dar más tardecito, pues puede durar de 24 a 48 horas sin ningún problema, entonces tranquila. Ahora, sí. yo, yo la congelé y bueno, me dice Sebastián, está congelada y, y ¿cómo la hago? ¿La hago como la leche de vaca que la saco de la bolsa, la meto a la olla y después me la tomo? Pues no. La, la pongo en el micro, entonces la descongelo como las palomitas y allá que explote. No. Lo que usted debe hacer es utilizar, bueno, lo puede hacer de dos formas. La primera, si usted desea con su grifo, puede estar colocando el recipiente a donde tuvo la leche y eh, con agua a temperatura ambiente la puede ir descongelando. Recuerde que si usted deja esta leche ahí puesta, Puede estar hasta de 4 a 6 horas, por favor, no más, porque aumenta la posibilidad de que crezcan microorganismos. Pero lo puede hacer también de una manera muy sencilla a baño María en el cual usted se pone a hervir el agua en una ollita y después de eso, cuando ya llegó a su punto de ebullición, entonces apaga la estufa, coloca otro recipiente con un poquito de agua y aquí, Vierte la leche o la ah. puede colocar en la bolsita, pero no directamente al fuego porque destruye las proteínas de la leche, que es lo que nosotros estamos cuidando tanto para cumplir con todos los nutrientes que necesita nuestro bebé. Perfecto. Eh, tengo que ponerte los dos últimos mitos de ir a las preguntas, pero hay un montón de preguntas y, y el tiempo vuelve. Bueno, es que el el el <risas> hay un montón de preguntas. Bueno, son dos mitos que están eh, relacionados y que tú mismo nos. nos nos decías, bueno, es en base a tu experiencia, tú has tenido tantas eh, eh, personas que han ido a tu consulta y demás, eh, que creo que es importantísimo que, que, que podamos topar eh, este tema contigo y que puedas comentarnos eh, tu experiencia profesional y tus conocimientos. Eh, hablamos de, eh, generalmente, cuando la, cuando la madre está enferma, ¿no es cierto? Si la madre está enferma, puede dar de lactar y además de eso si está enferma y está tomando medicamentos, ¿no? Porque eso también pasa muchísimo, ¿no? O sea, está con alguna enfermedad y dice, ¿será que doy o no de lactar? Y además de eso le han dado unos medicamentos, ya se ha hecho eh, una revisión médica y resulta que tiene que tomar ciertos medicamentos. ¿Cuáles son los criterios de ahí para decidir si continúa o no la, la, el, el, el, el, la lactancia? Bueno, es una pregunta sumamente frecuente en la consulta diaria. Idealmente, pues, con las mamás, eh, en primer lugar, me siento con ellas a preguntarle, bueno, y, y todavía le da lactancia. Fíjese, doctora, que se la acabo de interrumpir porque fíjese que me enfermé y estoy tomando unas medicinas. Y ya cuando veo las medicinas, le pregunto. Usted le preguntó a su médico si puede continuar con la lactancia. Muchas de ellas no lo hicieron y solo asumieron que el hecho de tomar medicamentos les contraindicaba la lactancia materna. Para que ustedes y todos lo sepan, la mayoría de los medicamentos tienen paso libre, por decirlo, de que usted los puede tomar y no están contraindicados en la lactancia materna. Me gusta mucho darles el link de e-lactancia.org eh, e en el cual usted puede meterse y colocar el nombre del medicamento y con ello usted ver si Señor. tiene paso libre o no... Para la web, porfa, me parece genial esto que tú estás diciendo y no sé, Kevin, si eso se puede poner en la pantalla, puedes repetir la web donde e-lactancia.org creo que lo tengo por aquí e-lactancia.org entonces cualquier persona puede entrar y cuando usted entra se da cuenta que hay luz verde para la mayoría ¿por qué? porque la mayoría de estos medicamentos son inactivados por el tracto gastrointestinal de la madre y si fuera poco por el tracto gastrointestinal del recién nacido y no llegan a la circulación del recién nacido entonces eh, en realidad no deberían preocuparse tanto, exacto, o sea, es una página tan hermosa en la cual es tan práctica que la pueden eh, utilizar ustedes sin necesidad de suscribirse ni nada, lo único que tienen que hacer es buscar el nombre del medicamento. Kevin, puedes subirle, mira, incluso ahí está, muchas gracias doctora, ahí está, eh, escribe tu búsqueda, ¿no es cierto? Entonces tú ahí pondrías el medicamento y puedes ver si está contraindicado o no. Exacto, y, y sale con colorcito, verde, rojo, amarillo, a mí me encanta. En lo personal, me gusta mucho instruir a las madres con respecto a sus enfermedades. Es cierto, yo soy pediatra, yo trato las enfermedades de los bebés, pero para mí es un binomio madre-hijo. Entonces, mam si yo quiero un bebé sano, yo necesito una mamá sana. Y muchas mamás tienen mucho miedo a asistir a las consultas, especialmente en este tiempo. Entonces, aquí es cuando cae en el hecho de decir, no, es que yo estoy enferma y no me importa con tal mi bebito esté bien, entonces yo no voy a ir a consulta. Ahora, ¿qué pasa? Con respecto a las enfermedades respiratorias, sí necesito recalcarles un poquito que tomen las medidas de bioseguridad en las cuales ustedes porten su mascarilla, su lavado de manos y su careta. Recuerden que a veces el coronavirus puede manifestarse solo como un cuadro respiratorio alto, como algo que llamamos rinoparingitis o gripe. Entonces, ante la duda de eso, sí es necesario que ahorita con toda enfermedad respiratoria aguda, mamitas, por favor, tomemos esas precauciones, nunca está de más de ponernos una caretita, así como les mostraba una de estas, en la cual, pues, ustedes disminuyan el riesgo de contacto de sus gotas con las gotitas de su bebé al momento de amamantar. No les estoy diciendo que no amamanten. Al contrario, les estoy diciendo amamanten con las medidas de bioseguridad y hagamos una lactancia segura. Lávense las manos. Con respecto a las otras enfermedades, si a un caso es una enfermedad netamente del seno materno, sí es necesario que su profesional de salud sea el que le indique debido a que hay diferentes enfermedades y aquí se hace individualizado. Con respecto a otras enfermedades, como no, mira que tengo diarrea, que tengo, no sé, dolor en algún lado y me dieron esta medicina, tranquila, en la mayoría de los casos estos medicamentos no tienen ningún problema o ninguna interferencia con la lactancia materna, así que las invito a consultar siempre con un personal de salud calificado para el uso de los medicamentos y continuar con la lactancia. Se sorprenderían al ver que la mayoría de los medicamentos usted los puede tomar y son seguros en la lactancia. Chévere. Vamos a las preguntas, vamos a las preguntas que hay bastantes, y te voy a pedir, si es posible, lo más... conciso <ríe> Muchísimas gracias, ha sido eh, una charla, eh, yo te diría, muy, muy clara, eh, resalto que, que, que a los que saben, a los que no sabemos, a los que somos mediadores, son algunos mediadores, bueno, yo también soy mediador, yo seguí el, el, el diplomado, todos los que somos mediadores que estamos, hemos seguido el programa, pues, tenemos muchas bases, depende también de nuestra de nuestra especialidad y demás, pero creo que ahorita has hablado para todos y eso es una, es una gran cosa, te felicito mucho. Eh, a ver, la primera es, tiene que ver, viene desde Ecuador y nos dicen, ¿es verdad que si la madre toma café, hay un riesgo ahí en la lactancia? Sobre todo dicen, ¿es cierto que hay una conexión entre tomar café y que el bebé esté irritable, por ejemplo? Uy, bueno, así como allá aquí somos super cafeteros. Sí, Entonces sí. es como, no, si yo no me tomo el cafecito de las 3 de la tarde exacto, me duele la exacto, cabeza. Exacto. Entonces las mamás se preocupan porque ya estamos interrumpiendo en sus hábitos. Ahora, eh, si sí, el, el café es un irritante, es un irritante que puede alterar incluso la capacidad de sueño de su bebé y mantenerlo más alerta de lo usual. Entonces, no es que debería quitar usted el café, pero sí regular un poquito su uso. Si te echabas tres tacitas diarias, bajémosle a una, por favor, para bajar la cantidad de irritantes que estamos mandando hacia nuestro nacido. A ver, ahora hay otra pregunta. En cambio, ahora viene desde Nicaragua. Dice, eh, si se come ciertos carbohidratos como la yuca, la papa, ¿hay un aumento de que el bebé padezca cólico? ¿Existe alguna conexión ahí? Ok, aquí tocamos un tema sumamente importante que es la alimentación de la madre. La madre debe tener una dieta rica y balanceada, no solo tortilla con cuajado, tortilla con queso y que evite las grasas y las legumbres y los carbohidratos, como lo mencionan. Eh, es muy difícil el tema del peso y viene la mamá y dice, no, es que yo gané muchas libritas, entonces aquí voy a aprovechar y solo voy a tomar tortilla con queso. O no me voy a nutrir lo suficiente. Necesitamos que las madres tengan una dieta rica en proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales con las porciones ideales para cada una de ellas, en la cual, pues, sí puedan consumir toda la variedad de los alimentos. Con respecto al alcohólico, hay muchos mitos en realidad en los cuales dicen de que si la madre vaya, se come una lechuga, el niño le va a dar y o cosas así. Ahora, hay casos bien, bien individualizados en la cual, pues sí, hay como una alergia a la proteína de la leche de vaca o intolerancia a la lactosa que decidimos restringir algunos alimentos en la madre. De lo contrario, con respecto al alcohólico, en realidad la dieta restrictiva en la madre casi no la utilizamos, sin embargo, son más medidas en el recién nacido las que se utilizan. Eh, sí puedes comer los carbohidratos, tranquila, Siempre y cuando comas una dieta saludable, no es que en el plato vas a tener carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato, no, ¿verdad? Sino que lo vamos a balancear y con respecto al alcohólico en tu bebé, te repito, son más los factores eh, que hay que arreglar en el recién nacido y no tanto una dieta restrictiva para la madre. Perfecto. Hay una pregunta igual eh, con respecto a qué pasa si existe un, en caso de una, una madre que está dando el lactar y de repente está embarazada. ¿Debe seguir Uy. la lactancia? ¿Qué pasa con las madres embarazadas que eh, están todavía con un bebé que, que, que está en este caso, eh, eh, recibiendo en este caso la lactancia? ¿Se, se continúa? Bueno, aquí voy a romper otro mito de paso. En Buenísimo. el momento en el cual hay mamás que dicen, ah, es que fíjate que estoy lactando y no estoy menstruando. Entonces, cuando están lactando, a veces se puede inhibir lo que es la ovulación. Entonces, a veces, pues, no están menstruando, pero no significa que la lactancia es un método anticonceptivo. Deben utilizar otros métodos anticonceptivos para poder evitar esto. O hay mamás que vienen y, pues, ya planificaron su segundo bebé, sino que no fue algo que salió así, eh, y aún están lactando el primero. Es algo que llamamos lactancia en tándem. Entonces, se puede realizar. Así como cuando se lactan gemelos, y vienen las mamás y me dicen, ay, doctora, pero ¿no es diferente la composición de la leche para mi niño grande de la leche para mi niño chiquito? En realidad, el cuerpo es tan sabio que crea la cantidad de, o, de componentes o nutrientes necesarios para ambos. Y se puede hacer la, la lactancia en tandem colocando por un lado a su bebito más grande y por otro lado a su bebito más chiquito. Y si está embarazada, coloque a su bebé de manera de que no interfiera tanto con la comodidad de su barriguita y que no vaya a lastimar a su bebé, pero usted puede colocar o los dos niños con las cabezas aquí, o los dos niños con las cabezas aquí y los pies para aquí adentro, o incluso uno cruzado y el otro para el otro lado, y no hay ningún problema, no le va a alterar la producción de la leche debido a que a mayor succión, mayor producción. Entonces, tranquila, si su bebito, el grande, está su. Está succionando y a usted le preocupa si va a tener suficiente leche para el bebé que está por nacer. Tranquila, todo está tan perfectamente calculado que va a tener suficiente leche siempre y cuando haga la estimulación necesaria. Genial. Ahora estaban hablando, esta es una pregunta un poco técnica: debe ser algún mediador ahí. Eh, que me quiere hacer algo no, difícil, decir que, te, que te está tomando la lección. <risa> No, eh, en realidad, fuera de bromas, estaban hablando sobre la relación entre lactancia y el tema del neurodesarrollo, eh, el tema de la plasticidad también, ¿no? Entonces, eh, un poco la pregunta dice, bueno, ¿qué relación existe entre el desarrollo, desarrollo neurológico de lactancia materna y la neuroplasticidad? No sé si en este aspecto nos puedes un poco... Bueno, ahí estudios. Sí, me emociona un poco, la verdad. <ríe> Hay estudios bastante recientes también <ríe> en relación a esto, eh, debido a que sí se ha demostrado de que la lactancia materna tiene una conexión, o sea, hace una conexión neuronal o una neuroplasticidad bastante importante, especialmente en los primeros mil días de vida, en las cuales, pues, está la maduración del de cerebro, ¿verdad? Yo, yo no sé si las mamitas recuerdan de que... La mamá en la consulta pediátrica no solo les dice la talla y el peso, sino también el perímetro cefálico. Claro. Entonces, el perímetro cefálico es porque ese cerebrito está creciendo aproximadamente hasta los dos añitos de vida, en el cual esas conexiones se van haciendo sumamente rápidas e importantes a medida va pasando el tiempo. Entonces, con respecto a esta neuroplasticidad, idealmente entre los tres meses hay una conexión neuronal así, más aumentada porque se despiertan lo que son muchos de los sentidos y esto tiene que ver mucho con la lactancia materna. Cuando las madres están lactando con lactancia materna exclusiva, esto hace que aumenten estas conexiones y de que esta neuroplasticidad sea mayor. Entonces, hay mamás que dicen es que mi niño es más vivo que el otro porque tuvo lactancia materna exclusiva. Exactamente, están en todo lo correcto debido a que aumenta esta posibilidad. ...de que ese coeficiente intelectual, que estas conexiones neuronales para crear el desarrollo de su bebé... ...aumenten en este momento en el cual nosotros le damos lactancia materna, especialmente en los primeros mil días. Es, imagínate la contribución al desarrollo eh, de nuestros países, de toda nuestra niñez, ¿no? O sea, es, eh, tiene una trascendencia la lactancia materna a nivel de todo el desarrollo de nuestros países, ¿no? De, realmente es una, debe ser una política en toda nuestra, en nuestra región la lactancia materna exclusiva, ¿no es cierto? Eh, bueno, vamos con otra pregunta. Ahora hablan de, desde Nicaragua nuevamente, nos preguntan, ¿qué pasa cuando una madre tiene el pezón invertido? ¿Cuáles son las técnicas para la mamá para poder da, dar de lactar sin dificultad? No sé si te has encontrado en alguna ocasión con una situación eh, de estas. Fíjese que sí, tuve una mamita en la consulta bastante preocupada, un pezón invertido y el otro pezón plano. Estaba muy preocupada porque me decía, mire doctora, yo no me puedo colocar en una posición cómoda para poder ayudarle a mi bebé. Hay técnicas en las cuales incluso hay hasta como con una jeringuita, hay maquinitas especiales que le ayudan a divertir el pezón. Yo le sugiero que usted lo haga desde la etapa prenatal, porque recuerde, o sea, como nosotros lo decimos en prenatal, el embarazo es planificado, o sea, dura 12 meses, entonces son 9 más 3, ¿verdad? Entonces, idealmente, este, este periodo de lactancia también debemos incluirlo desde la etapa prenatal y venir y la mamá, si ya conoce su anatomía materna, que en este caso nos ayudan mucho los ginecólogos superprolactancia, en los cuales ayudan a identificar algún problema anatómico en las madres y empiezan con ejercicios en los cuales se puede hacer solamente con lo que son las manos y ayudar a estimular ese pezón para irlo sacando. A veces lo hacen con una jeringuita que se succiona y se hace para afuera o a veces se utilizan algunos, pues, eh, instrumentos especiales, pero lo pueden hacer solo con su mano desde la etapa prenatal, de manera de que se estimule la, que ese pezón vaya saliendo un poquito. Y para los pezones planos, pues, también, eh, como les explicaba, hay técnicas de lactancia que les pueden ayudar mucho a ayudarles a sacar esa leche de lugares a donde ustedes, pues, eh, tienen acúmulos por el pezón plano, como la técnica de rugby que les mencionaba para el momento de la lactancia. Lo que sí quiero hacer énfasis es que, si mamita usted identifica un pezón plano o un pezón invertido, desde antes que nazca su bebé, acuda a su personal de salud para ver qué tan grave es el problema y nosotros podamos ayudarle de una manera temprana. A veces no solo el ginecólogo, yo he tenido la oportunidad de hacer consultas prenatales. Como pediatra, a mí me gusta decirles, no es que mi labor no empieza cuando nace el bebé, mi labor empieza desde antes que nazca su bebé, para ayudarle a prevenir algunas cosas en las cuales quizá mi, mi conocimiento pueda trascender y llegar en el momento oportuno para que al momento que tenga su bebé en brazos podamos prevenir algunas complicaciones. Claro, el embarazo de 12 meses que tanto predicamos, ¿no? Está totalmente ahí nuestro, el enfoque de prevención, eh, Vamos en las últimas preguntas. Te agradezco muchísimo por la paciencia y por todo eh, el tiempo y, y todo el, el digamos, el, el talento que nos estás eh, comunicando para contestar cada una de las inquietudes que existen. Um, nos, nos preguntan también con respecto a implantes. ¿ya? Entonces nos dicen, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿Es posible eh, dar de lactar? ¿Es posible continuar la lactancia cuando existen implantes de mamas? Esto te están haciendo la pregunta desde Honduras. Eres de Ha de ser alguien que me conoce. No, <risa> mentira. La cosa es de que, fíjense que yo estuve leyendo un poco de eso ahorita que he sacado múltiples cursos de lactancia. Mi esposo se ríe porque dice que no me aburro con la lactancia. Sigo sacando y sigo sacando. En realidad es muy importante aprender muchas cosas y hace poco pues leí algo de ese tema. Porque hay que tener mucho cuidado al momento de colocarse un implante en el momento, en el lugar a donde usted lo realice. Que sea un lugar en el cual la persona tenga la expertise necesaria para hacerlo y sea un personal calificado. Porque recuerde de que en muchas ocasiones al colocar el implante de mama va a destruir parte del tejido mamario. Idealmente no se debería destruir gran parte pero hay personas o hay lugares en los cuales no están muy capacitados y a veces, bueno, pues nos sale ahí con un, un dinerito menos, entonces lo, lo queremos hacer ahí y a la larga nos destruyen gran parte de nuestra glándula mamaria. Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que que tener cuidado. Cuando lo hacemos en un lugar calificado, idealmente la destrucción de la glándula es muy poca y podemos lactar de una manera adecuada. Así que eh, no es que me puse implante, ya no puedo lactar. Si puedes lactar, solo te repito, ten mucho cuidado a donde lo haces para que lo hagan de una manera adecuada y no destruyan tu tejido mamario. Genial. Creo que, creo que estamos concluyendo. Eh, déjame hacer una última verificación si hay otra pregunta, pero realmente eh, ha sido muy, muy ágil, muy dinámico. O sea, en, en una hora hemos... He abordado muchísimos temas, hasta los implantes. Yo, la verdad, la, las preguntas muchas veces yo no me había imaginado el tema. Por ejemplo, los implantes no lo tenía aquí en el mapa y, y realmente es muy, muy interesante. Esa es la riqueza de poder hacer el diálogo con tantas personas. Eh, vamos a hacer una última pregunta, ¿te parece, Mariela? Eh, Existe... Tú hablaste ya un poco y, y, y rompimos algunos, metos, algunos mitos perdón, con respecto a la alimentación, pero no sé si en algún momento hablamos, más allá de las medicinas, más allá de si existe alguna contraindicación con alguna medicina, ¿existe algún alimento que esté contraindicado o algunos alimentos que estén contraindicados que dices realmente la madre no debe consumir estos alimentos porque, o estas sustancias eh, debido a que, pueden ser un peligro para el bebé. Yo me estoy hablando desde alimentos hasta sustancias eh, que pueden ser prohibidas, ¿no? Pues fíjate que es bien interesante, me gusta que la hiciste porque a veces pues no lo tomamos en cuenta, pero hay muchas mamás que corren muchos riesgos, ¿verdad? Y que incluso pueden caer en el momento de la depresión postparto y caer en el consumo de algunas sustancias. Claro. Con respecto a medicamentos, a veces sí tenemos nuestra delicadeza en decir con algunos antibióticos, pero solo son algunos. Con respecto a los alimentos, tratamos de disminuir lo que son los irritantes para la madre, ya que pueden crear molestias gástricas o alguna molestias al momento de amamantar. Mientras más rica sea su, su dieta, más rica vas a ver esa lechita y más fácil va a ser para el bebé la aceptación al momento del inicio de la alimentación complementaria. Con respecto a las sustancias tóxicas, sí es necesario evitar el cigarro, ya sea fumar de forma activa o de forma pasiva, debido a que puede haber alteraciones en el bebé, el consumo de alcohol, eh, hay personas que vienen y dicen, no es que yo solo me voy a echar una cervecita y voy a lactar. Eh, hay personas o hay lugares en, eh, en Latinoamérica donde se habla que la cerveza ayuda a la producción de leche. Entonces, o hay personas que dicen, pucha, yo voy a lactar dos años y yo me quiero echar algo por ahí o algún vinito para sentirme mejor, entonces, ¿qué puedo hacer? No es que está totalmente contraindicado, pero sí se necesita de que las medidas que usted tome sean muy pocas. Puede ser una copa aproximadamente y trate de que eh, de hacerlo en un momento en el cual usted no vaya a lactar inmediatamente. O sea, lo puede hacer después de la toma, de manera que se puede tomar la copita y después dentro de la siguiente toma puede desechar una parte de esta leche y que dure aproximadamente tres horas antes de, de poder darle de lactar a su bebé. Ese es un aproximado, no está, no está escrito en piedra, repito. Pero esto es para que su cuerpo pueda absorber esta sustancia. Pero le digo, si usted puede evitarlo, por favor, hágalo debido a que puede traer consecuencias a, a su bebé. Y, pues, si pone la balanza, riesgo-beneficio, yo preferiría no hacerlo. Perfecto. Esta sí es la última pregunta y te juro que es la última. Eh, eh. Pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que pasa si, existe, eh, si alguien eh, tuvo una cesárea? ¿Existe alguna relación entre de haber tenido una cesárea y luego, eh, eh, digamos, eh, ofrecer el tema de la lactancia materna? ¿Hay alguna relación ahí? Pues te voy a comentar, más que como pediatra, una experiencia como madre, por situaciones eh, ajenas a mí, mi bebita, pues tuvo que nacer por cesárea y yo sí pedí, le pedí a mi pediatra que por favor me hiciera el apego y me pasara mi beba. En su momento, eh, la mayoría de las cesáreas no tienen complicaciones, entonces puede surgir el apego y dejarlos en ese momento en el cual el pediatra se acerca y le enseña a la mamá cómo va a dar de mamar y desde ese momento, aún siendo una cesárea, puede empezar la lactancia. Ahora, en otras situaciones, como me pasó a mí, en lo cual pues tuvo que tener al final una anestesia general, en ese momento pues no se puede dar de lactar y pues el bebé pasa a otra unidad y pues hasta que uno despierta pues puede empezar, en realidad el dolor de la posición, no es el mismo como cuando es un parto natural que te puedes sentar, cuando pasas por un cesárea el dolor quizás sea un poco mayor, no. que no te puedas movilizar con toda la facilidad que, que necesitas, pregúntale a, eh, a tu médico si no se te administró algún medicamento en ese momento, que tengamos que esperar, en la mayoría de los casos pues no pasa y puedes dar de lactar inmediatamente, siempre trata de acondicionar la postura y la posición. Que tú te sientas cómoda, que pongas una postura adecuada y de tu bebé en una posición en la cual el bebé pueda hacer un buen agarre es importante. El hecho de que te realicen una cesárea no es una contraindicación para que realices lactancia materna. Te animo a hacerlo. Y el apego, que... ¿no? Y el apego. Sí, el podemos. Sí. sí, o sea, cada vez hay más clínicas que justamente hablan de eh, eh, digamos, un parto eh, con cesárea en clase humanizado incluso, ¿no? Es decir, tratan de, por supuesto, eh, brindar algunos de los beneficios de, de, de lo que tiene un parto humanizado como el apego ¿no? en el caso de una cesárea. Eh, y bueno, sí sí te mentí, hay una pregunta más que eh, básicamente tiene que ver con respecto a ¿qué pasa cuando el bebé ha dejado de lactar? ¿Es posible volver? ¿Qué pregunta mucho, preguntaron varias veces, por eso me atreví un poco a, a agregar esta pregunta, es decir, ¿qué es lo Mira. que pasa cuando justamente han dejado de lactar? ¿Se puede volver a retomar? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Cómo, cómo has visto tú La eso? literatura dice que sí, pero ya. que puede costar. En mi experiencia como pediatra estoy agradecida con el COVID por eso porque me ha dejado a las mamitas en casa y hemos podido retomar. Hay mamás que quizás solo le daban una toma de pecho o que quizás lo dejaron vaya una semana, un mes y pueden lactar. Yo no sé si ustedes han escuchado de las nodrizas que, que se daban allá como en los siglos anteriores, claro. entonces que ellas no eran personas que tenían biológicamente a este bebé, sino que el estímulo de la succión hacía que se liberaran las dos hormonas de las cuales hablaba, o incluso las tres hormonas, y empezaba la eyección y producción láctea. Entonces, es posible, incluso con una mamita que va a tres semanas de haber dejado de hacerlo, yo insistiendo, mire, fíjese que, que deberíamos intentarlo, especialmente porque su hijo estaba con un poco de alergias y la mamá un poquito agotada de andar de pediatra en pediatra con cambios de muchas fórmulas. Le digo, mire, ¿y por qué no lo intentamos? Y me dijo, mire, doctora, yo no sé si esto va a funcionar. Bueno, tengamos un plan B, le digo, tengamos una fórmula, la cual miro, se si no la va a comprar, yo le voy a dar la muestra aquí y vamos a ver, pero la animo, a dedicar días enteros solo a pegarse a su bebé. Y lo hemos logrado. Empezamos dando mucha fórmula y poquito de lactancia. Y diariamente se fue aumentando. Y la lactancia disminuyendo la fórmula. Y como les decía, a mayor succión, mayor producción. Y la verdad, sí se puede. Sí se puede, así como lo hacían las nodrizas antes sí se puede recuperar la lactancia materna. Yo a veces soy bien incisiva, pero siempre trato de decirle a las mamás en el consultorio, claro, al final es una decisión muy suya. Mi deber como médico, como asesora de lactancia materna y como pediatra siempre va a ser buscar el bienestar para su bebé. Y si la lactancia materna se lo da, yo la voy a promover y la voy a incentivar. Le digo, ahora, eh, si lo quiere hacer, Hágalo, le sugiero que acuda donde una persona certificada, un educador de lactancia, un asesor de lactancia, que estamos ahí para poderle ayudar. Buenísimo, muchísimas gracias. Eso ha sido toda una, una excelente charla con la doctora Mariela Maradiaga. Eh, ella es doctora, es pediatra y ya es asesora en lactancia materna, Aquí nos ha dado una excelente eh, charla y algunos consejos algunos mitos que hemos roto ahora que has roto tú eh, con toda tus, tu experiencia y con todos los conocimientos y todas la, eh, eh, las preguntas que hemos logrado contestar durante esta hora y diez minutos que hemos estado aquí conectados agradecerte muchísimo eh, tú estás en Tegucigalpa, ¿no es cierto? Y en Tegucigalpa perfecto, ok, bueno, ya tienen ahí una pediatra y asesora en lactancia también que, a la que le pueden consultar, ya ven que eh, hoy día nos ha dado una excelente charla y nos ha ayudado muchísimo a despejar las dudas que hemos tenido en Honduras y en los países donde nosotros estamos como fundación. Agradecerte muchísimo. Con esto cerramos. Eh, nosotros el, en esta semana, eh, bueno, eh, tenemos, hemos tenido este, este cierre del mes de la lactancia materna. El próximo mes vamos a hablar de automedicación. Vamos a tener un doctor de, de Bolivia. En dos o tres semanas estamos por confirmar la fecha. Y ahí vamos a hablar de la automedicación, que ahora está tan crítico con respecto a la situación de confinamiento y al tema del COVID. ¿no? Mucha gente está tomando medicamentos sin tener, en este caso, eh, la, el direccionamiento y la orientación de un profesional de la salud. Así que por eso vamos a topar el tema de, de automedicación y desde ya les invitamos. Con esto cerramos. Eh, vamos a tener un videíto al final. Eh, nosotros somos de la Fundación Deval. Si quieren seguir, eh, nos pueden seguir a, a, ahorita en redes, en el, nuestro Facebook, en nuestra página web www.fundaciondeval.org eh, o en nuestro Facebook eh, de institucional. Eh, nuestro Facebook institucional eh, también nos pueden ahí, eh, es Prenatal FDW. Ahí tienen todas las noticias, nuestras aperturas, nuestros cursos de formación, nuestros eventos y toda la, la, la labor que nosotros hacemos de difusión en prevención de enfermedades y deficiencias. Con esto cerramos. Doctora, muchas gracias, felicidades y hasta la próxima. La verdad es que yo quisiera agradecerle a todos el espacio y pues hasta pronto. Gracias a usted, gracias a ti.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 Fundación de Val, desde 1985.